Joder. tío David, ¿De, de la... hostia, oh, no, no me acuerde, no acuerde, acuerdo... no me acuerdo de cuál era. Uno... El qué? versus uno. ¿Qué? Sí, uno sí. versus uno, ¿Qué? de ¿Qué? crack. Que, a ver, ¿Qué? ¿Qué? me ¿Qué? ¿Qué? empezar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Asterio. Sí. 3, 2, 1, 8, 1, 1, vale. Ah, que no, empieza espera, ya espera, espera, empieza ya No, no, yo, no, no, no, yo, estoy, yo estoy quieto. Uh, eh, Pachi, ¿Estás en el Warp? Mira, estoy no, pero no, no, no, no, no, no, no, no, qué no, no, no, no, no, no, no, no, no, ahí tío <risos> ah, no, vale, okay, asoma no, no, qué te dije, quieres tío no, no, no, que asco! Yeah, cojo. Ah. Estaba saltando, tío Es que se buguea un Google la mía saltando, tío. Ya, y, y este se quejaba de que la dota sentido a cambiarlo. Dios mío, Dios mío, te se ahí, estoy Pero, pues, no, eh. Espera, ¿eh? muerto muerto uy. Me voy a poner el sniper. He pegado uno o dos tiros. Eh, dos. Pues uh, me ha dejado 53. Ya he empezado. no, no, Paraís, Tengo el sniper yo, ¿vale? Ah, párate, párate. Ya, sí, ya. Eh, esto. Ya, me han disparado. Devi cabrón. Venga, una. No, <risa> Devi cabrón, dice. ¿eh? Dos y tres. ¡Uh! ¿Dónde estás? Hola Ah, te, qué? ¿Qué ha entrado? Estás eliminado, ¿por qué? <risa> Pero luego, luego podemos echar uno con tercera persona también y... que sea... ¡No copes! No, me uno, me ¡Madre, el bug de la mira! Pero... no hay... para... para... ¡Qué <risa> guapo! Ah, que te, que te tengo bandeado, No hay eh. Un ban, eh, eh, eh. Peque. Peque. cogerte la IP A mí me bañaron. No sé, no lo sé. A mí no me bañaron. No? Creo que no, ¿no? A mí no. no hay... Ahora ah, coño. Quería <risa> que la pegue. allá vamos a, poner, vamos a empezar ya. A ver, ¿quiénes quedamos? ¿Cu ¿Cuántos quedaron? Quedamos el... cuatro. Vale. Es indestructible. Eh. Ya. ¿Has no. empezado? No, a ver, espera, que ¿es espera, mocha los dos, creo que sí. Está en God tío este. El arreco? Sí está en Odel, le he metido dos mochas y, y ya fue. Podría... Sí, sobre todo. Ya meto. Ya no, no, no te voy al dos, dejarme entrar. No. Que empieza Pachi ah, contra... contra ¿Quién era? Pachi contra Guantes, ¿no? Sí, la Guantes, pues mira. Me... Ya perdiste tú, ¿eh, Peque? Te asiento de ser nos copes Eh, es... Eh, me has matado a mí ¿Nos copes? Te sí, en, el, en, la, en la semana pasada Ya, justo que iba a parar Ah, uh, ese, ese Uy, me da no, hate bueno. Y me da el hate Barro, teleport Qué educado, che Gracias ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se metaba todo, tío? ¿Cómo se metaba todo, tío? ¿Cómo se Eh. Hola. Fuerte, chaval. Mátese de ahí arriba. Qué guapo, échela. échela. Ah, Hola, el nuevo lance. Hola. Uy. Hola, que tiro montado. ¿Quién se ha metido ahora? Sí. Pero... A ver, rúrate, eh. rúrate, es para, Es para ver si aún así. No, se... no. Da igual. Eh. perdón, gracias. A ver, ¿has tenido con eso? Eh, nada. Sí, sí, sí, ya sé lo que es. Teleporto, banco y en el respawn, quedas en el respawn. Vale. Empieza en bebu de No, no, no. virgen. Vale. Bueno, teleport. Guante y pachi. Hace guard. Ahora vuelvo. ¿no? Os podéis silenciar, eh. <risa> Le voy a poner silencio, sí, sí, sí, ¿vale? Venga, vale, vale. Suerte, <risa> guante. Cuando los dos quieran ahí. No, no se pongan. No se pongan. ¿Quién es el que está ahí abajo apuntando acá arriba? El Pachi. Eh... Vale. ¿Qué aguarpago? Aguarpune. Ah, y de luego se va cambiando. Vale. Espérate que tengo un puñado de estos tíos. ¿En serio? ¿Eh? ¿Te ¿Se puedo estar aquí? Sí, si sí, estás dentro del cuadrado. Vale. Like. Vámonos, chavales. <risa> No. Voy A <risa> Pues muy bueno que, Asterio el que faltaba eh, se mete ahora Ah vale Es el Jaga que si el Gorka no va a jugar... Si el Gorkad no juega... Pues... Uh, guante, ¿no? <risa> Qué malo que soy, dice el Pachi. <risa> Eh. Uh, oh, qué mal timing, qué pena. La salta justo. Tenía ahí Pachito la ventaja. ¿La no querés? sé cómo... No sabes usar la cámara aérea. No, nunca lo sé. Mayo, F. No se viene, hice uh. yo, creo como la mierda misma. Tiene aquí. Para dos. Tres, mitad. Uno. Uh, parece un enfrentamiento rápido. Se a, a los dos. Le va a salir. Uf, uf, se la juega, se la juega, eh, se la juega. ¡Valla, toma ya! <tose> eh... No es uno patchy. Putola. No empecemos guante, por favor. <tose> Ufff, uh, A Se <risa> han dado los dos y han tirado el poste, ¿sabes? Ya, No <coughs> Donde se rompe el poste. Da igual. Mm -mm. Pachi, ¿he muerto? Sí. Vale. Son dos. Eh... Sí. Vamos, mi gente. Una... me la toma esa área. Voy a probar. Ah, venga. Rupe al bebu. Vaya. Espera un segundo. Barra bueno. un admin al bebu. Coño, al bebu. Sí, sí. ¿F2? F1, F1. Sí, sí. sí. Vale. Uy, sí, disparo. Bueno, venga. <ríe> da igual. Venga, venga, dale ya, dale ya, dale ya. <ríe> Me paraba de echar... <ríe> Me mete en el lecho, en el. en el derecho. A ver cómo se está viendo. ¿Qué? es lo que están haciendo? Si sí, me queda. cuando me he disparado bueno, antes, la primera vez, sin querer. En el tren y el otro en el helicóptero. Si. Sí. Voy a entender el helicóptero. Y el pache del mm. tren. ¡Que mate ahora! la puerta. ¡Oh! Si. Rondas. Ronda. Es Pero... El... Vale Oh no, pues me lo he perdido, ¿eh? Hola. Estaba indeciso no saben ni, ni por dónde Que por ahí otra vez te este puede dar, Apache ah, ¿La ha da? dado? Yo es que no tengo lo de los cuerpos La sangre sí, ahora sí la ha da, dado Apache En el cuerpo El guante rusea oh. Ah, se, qué... se ha quedado sin balas <risas> momento para dar para soltar el hecho Vamos la <risa> semana que viene. ¿eh? Sí, sí. Esto lo Y bueno, bueno. <coughs> eh... Uno. Ahora, bueno. Qué bien. Sí. 1 a 1, ¿cómo van, eh? 1 a 1, en es? el IP. Van pachi por ahora. Con una ronda. Se está complicando, eh. Mejora, el pachi ha mejorado un montón. Sí, sí, muchísimo. rozando el LCE bueno, que podríamos retomar un túnel superviviente en algún momento que era un era un grupo de solo españoles bueno, no es un clan, simplemente un grupo de españoles Bueno. en un túnel la ha dado, pero bien la ha dado, eh uh, la eh... piedra Oye, que va a ganar el patch, y si gana, gana, eh 2-1 mm. eh, no, no, no voy a escribir nada de que si gana esta el patch y acaban porque mete presión sí. Es que no, no puedo hacer nada tío No, el guante. No vengo a ganar, vengo a pasármelo. De esta forma también vais a luchar por el tercer puesto. Pero el, el tercero también el ha ese que, queda por... que, que, había, que había dicho que se iba a, a meter o no. ¿Eh? Dijo que se, que se iba a meter o no. Eh, sí, me ha dicho que ahora venía. Ey, eh, el, el torneo Acaba de empezar a semi y se me meto. Eso hace ya casi 20 minutos Uh, el usando El Timber negro de Wander De, de Wander Uh, Wander rodea poniendo... Uh, fu, está poniéndose muy... ...sante Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy no puedo ver, aguante Pique demasiado rápido No lo veo ¿Y tú cómo haces para ver los nombres? Mayus F7, ¿eh? Sí Sí Va, mejor, ¿eh? Tentando hacer 360 tío ¡Oh! ¡Y se Uy, lo onda, carga! La... ¿Tú también lo ves, sales con el Mayus F7? Sí yo pensaba que eso lo podía el admin eh, no pero porque el, se lo he dado se lo he dado y se... si no, eh? es que no se ve nada tío, aquí, el 2 o el 1 uno? el 1 F1 ya yeah. oh no miente si gana tapachi gana y si no se juega escopeta. Si no escopeta. Bueno, no más pena. Si, sí, eh, yo no me lo esperaba. Estás tres hardeando para pasar el rato. <risa> Estás tres <hardeando risa> para pasar el rato, dice. <risa> Uy. hacer <risa> sí, la, la mía, levantas la mía. Se la he hecho. La se la ha hecho, se la he hecho. Esta se le he hecho. Este he hecho al loop. Hasta que caen leche, tío. Clip. Si <risa> <Bueno, cinco> tú metas. <risa> clip, clip. ¿Te quieres guante? ¿Os ha, gust os ha gustado eso? La está, he hecho bien, está, tática, bien, eh. está bien, la está he hecho bien, está bien. hecho mi táctica. Te toca el todo, guante. La parte está verde y agofio. No, la, de la del... del cangrejo. Me está diciendo que él se va al 2. No, bueno. Voy a bajar pasar o sea, yeah, <risa> eh. el rato. Ya, <risa> es <sido> inmortal, eh. Es rato. Venga. <risa> Yo no me la he jugada. Pues Popeta me puede sorprender hoy, eh, tío. Que si. O en el rock launcher o en la hyperkia Flipa. <risa> No, que hay el Launcher también. Rocket Launcher y Sniper, que el eco se cambió. es la técnica ¿Y de que cambió? ¿Qué Rocket Launcher es? ¿sabes? Eh, Musical, creo. Uh, a ver, sácatelo y te lo veo. <risa> se baten. Esta primera. Mira, pero si te lo sacas en plan, lo tienes en la mano y yo te lo veo en la cámara. Ah, pero te si sí puedo. Y ya está, lo sacas en tu personaje. Pero... ¿Cómo era? Barra ahí okay. 519, creo que... Uh. 19 creo O la 1 Hecha. A ver... Ah, es oh, no. no, pero este es el mío Es <ríe> que tengo ah, dos vale, Tienes vale. dos <ríe> El mío <risa> <risa> ¿Ha muerto? <risa> ah, le he, re le he reventado <risa> eh, ¿Por qué tiene el agua? <risa> <Sí>. <risa> es que sin ropa les tío <risa> Si, sí, déjame el personaje. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué Tu personaje, tío. Me había pasado una captura. Eh, espérate. No sé escribir. ¿Y No sé ni escribir, hermano. Bueno, da igual, no pasa nada. ¡Ya! Yes. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Niño me decía, guau, los de mi instituto están tocando eso, tío. Cazo. Joder, en qué año viven, tío. ¡Ojo! ¡Coño! ¡Uh! No lo sabía, tú. me ha <risa> no, ganado, me ha ganado, me ha ganado. Bueno, no, espérate, espérate, que aún te... ¿le queda uno? ¡Qué susto! Imagino el pache en su casa ahí pegando un chillío... <risa> la madre gritando, ¿qué haces? Yo he imaginado a saco, tío. Pues seguro, pero tío, te ganas una cosa. Antes has dado esa mierda y como que no había empezado la ronda. Ya, me había metido en el aspecto. Hola, la francopeta. sí Estás de jardeando, ¿no? ¿Qué es eso? Está ahí serio en plan. Heavy contra el abu Te a ti. Voy. Bueno, sabes todo lo que me tiembla en las manos, Wonted. Ay, mira, estoy haciendo el war No, no, no, no. Tío, pero ¿Eh, yo lleno de risas, cabrón. Da <risa> igual, tío. Espérate que me quito de la cama. Es que no Es una persona. <risa> no, pero se, va no el... se, va <risa> se va cambiando. Se va cambiando, se va cambiando. Vale, vale, vale. Pues empieza en el 1 yo. Para que la people no se sé queje. ¿Es, el... ¿Es serio tú? Y 360. serio tú? muy bien ¿no? si va a 360 los cop y te he pegado una no, a venga cobo, y... va eh callarse hostia que esto empieza que está mirando Tyke ah vale Pi pi pi. Pi pi pi, pi, pi <risa> ah Pachi, intercambiamos las pegatinas estas ah las de va. No, no, no hay... ¿cuánta, que gente, nada. ¿Cuánta gente hay en el directo? <risa> Yo... Vale. Puedo vale. dos. No, estoy. Vale. Vamos. Bueno, me voy a montar mejor. ¿Tienes que sí. tirar del counter? hundir todas, a ver. Eh, o sea, ¿Tú quieres eh, algo eh, cambio? Eh, eh. Esto... Nada. Estivar que en medio euro cada una, cabrón. En counter sí que me dejan, en la otra no, no sé por qué. Mira, te paso esto. Te paso Vamos, una azul, una azul, ya está. Ah, no le puedo quitar una pegatina a un arma, ¿no? Sí, rascándolo. Vale, es que tengo una... Bueno, me va a llegar una glock de otro mundo. Y me han dado una... A ver si te gustan, ¿vale? Eh, no A ver, esta gente. Los espectadores, madre mía, me estoy escuchando, que voz de porreta que tengo Por la mierda, chaval ¿A ver cómo se escucha el Qué asco ¿Cuánto te esperado? Esperado? loco. Eh... No Ah, ahora, ahora, aquí eh, Es Están guapas las pegatinas, eh Error de confirmación. ¿Mmm? ¡Al amado error! Sí, pero. Acéptalo. Don Ture no me deja TRADEAR nada joder, da igual el nombre. No, no, me deja no te. Pero es que no tengo que apagarte. PERO eh. Ya lo acepté. Venga. Opti Gaming. <risa> loco que es un regalo. ¿Ya lo has aceptado? Era El bebu sí. uh. Bueno, Bueno, bueno, bueno, bebu. ¿Cómo van? 2-1 para David ¿Ya lo has aceptado? Sí, sí, me han negado. ¡David, ¿La cabrón! la que están guapas Tú es sí que eres guapo, eh <risa> ¿Tienes, te hojas te de, ¿Tienes hojas de eucalipto en casa? ¿Yo? Sí No Pues la vale Hojas <risa> de eucalipto ¿Qué sabes? Yo me meto toda Aquí se supone que no... Ni va a haber nada, ¿sabes? O sea, la bullying la, la iba a, a quitar Pero sigue aquí, ¿sabes? En plan... La o sea, ¿cuáles los premios? Esa la sube, ¿no? No, es esto... Oye. El rocket launcher... Y creo que ya está El hecho... El, no, la gente no quería La, la calabaza Y he cambiado, y lo he cambiado ¿A ti te gusta? la calabaza un huevo pero hay una, hay una máscara, hay una máscara que era la que, pues la que me habían pedido sí yo creo que has ganado, si has ganado esto, pegadinas guapas La máscara, ¿sabéis cuál es la máscara que tiene como un cuernito? Bueno, ese, es el, ese, ese es el que me habían, me habían pedido tengo el, De todas formas podéis quedaros cualquiera que tengo. tengo un jersey mojado del sudor que tengo, eso te digo el es Muy seis. sensual, pero por favor para van a decir eso Eh, hey, pero la que te he metido en el contenedor, esa o sea, la que no te veía, no te veía ni yo no te lo juro Increíble Te lo juro, he disparado por dispararme vamos, increíble Ha ganado esas pegatinas, ponen no los copos ¿A dónde has ido, guante? A ver, en, er... a, a ver en qué poner las pegatinas A ver en qué La azul en la glock y ya está Y las demás, pues no sé Tienes dos azules, eh No, creo mm, No sé Ah, sí, del... una de North y otra de. intentando hacer su truco ¿Eh? y no le salía Pega escuatro. Están guapas. A ver, te hago una de cada, cada. Dios, ni tiene pocas horas. Me ve un malito. La doble. Ah, la vanilla. No, no se lo pongo. Me... me quiero dar la... una Cómprate de un, de, un, vida vida vida, un vida, de, de mierda. Ya, de céntimos. La del regusano. gusano. Toma Resultado. ya. Y queda de puta. De hijo puta. Yo voy a, yo voy a usar las vanilla. ¿Por qué? Hemos primero, tercer, cuarto uh. puesto. Claro. ¿Pero el premio a partir de, de dónde está? De cuarto pero El cuarto, el cuarto, el que quede cuarto, el último de... El que y pierde dos veces de todos no Vaya Es decir, de quien pierda... De, de, tú jugarías con quien pierda de y al Bebu Y te puedes y te llevar algo, algo o no a llevarte nada yeah, Pero el Bebu controla a Timber tú, el hijo puto. De... El, el Pachi ya se va a llevar algo sí o sí Ah, Esto es para ganarle al Bebo o al David ¿tú? ¿Quién ha ganado la primera ronda? Al Bebo, ¿no? <coughs> ganas, sí, he ganado 3-2 No sé cuántos. No, es uno negro. <risa> Como casi lo, todos. No, pero... No, no. No Como tengo luces. Tiene un setup humilde. Tiene un setup humilde. Espera. luego lo mira. No, que juega... parece que no pero juega bien el tío el tío si sí, en puedo primera. matar en Me primera puedo matar. solo lo puedo matar ¡Pringao! Haz has de rifle, de puta. ¿Qué hace? <risa> qué hace dice el otro <risa> el albebu. mira no, imaginas es que se, te... se están metiendo de hostias le mete un tirito y muere no ha pasado nada y pone y pone, y, pone, pone que, que... y así gano claro, yo Chungo. la primera ronda de timber hemos estado media hora tú pero solo quick no tú no estabas metiendo mira no no ¿Cómo en CS o sea, si metes el quick nada más apuntar sin que ya sí. pues o sea, si aparece se... la mira sí. Ya. Yeah. en su sitio pero con el sniper cabrón con la timber no timber no con la grizzly <ríe> la grizzly sabes <ríe> He una tío con la map en ¿no? la, la que más ganó la segunda, no se te, no te veía, tío, no te veía nada. Es que me disparaba pero no te veía. ¿Qué, qué, qué, qué hacemos qué, qué hacemos primero? La final. Venga, One contra Davy. Yo guardo uno yo guarpuno. uno Que era una tío. pega de ni caray, ganas Ahí ganas. he puesto, botele. Sí, está, no. No. había una que, con la map, pero o sea, con el mapa. ¿Qué qué te las skins, One? Day. Ah. Pero es que no sé, tío. Hay una con la maple, la última que me mató con la Maple, no se te veía nada. No se veía nada. A mí con la siempre me hizo lo mismo, Pachi. que va con un poquillo de lag. Pero es que absolutamente nada se Claro, el host está en Andalucía, pues. Claro, a mí me pillan más lejos. Si te el al Pai Pasko, que ahí tenemos routers como piedra. Si fuera yo al gol. Pachi. Voy a dar ¿no? Yo. A uno de pin y vía todo. Y... Sí. Porque... No trae hardes, no trae hardes, eh No, no, no, no. no si sí, a mí me da igual ganar o no Vale, vale, eso me gusta. Yo prefiero que ganen el Ale y el Pachi porque tienen menos cosas Y van menos Ya no te veo <risa> Te lo juro o sea, No, no, te, si a mí te, me pasa te... lo mismo con el Ale y estaba ahí arriba el, En el tren ¿eh? Es que absolutamente nada cuando no se te veías cuando estabas aquí, tío. No es aquí. Si te veía absolutamente, Ay, pero nada, ya, nada. Eso te, te veía, pero justamente. ¡Adiós! Ni se te veía nada, el... nada. <risa> el, el cielo veía lo que había al otro lado. ¡Adiós! Oh, ¡Me perro! Ay, ¿Sabes qué vas a ganar, no? <risa> bueno, ¿eh? la has ganado el guante? Eh, sí, el guante <risa> llega de jaja, haciendo un 360. Ah, el guante haciendo 360. <risa> Estaba yo con la Timber con Wanted, y sabes cuando se te queda buggeado agachado, que no el te faltaba El Wanted ha ido a, hacer, a dar espectáculo con... De boludo, morite Ah, coño, en otro ¿La lado ¿Ya ¿la tienes? ¿Morite? Tengo el god, tío, tengo el god Ahora están los dos con el god <risa> con <la nena. risa> yo tengo ni albin, cabrón Que vale, me he hecho el unamin antes de empezar Te peleas, <risa> sí, pero puedes, puedes ponerte el wallhack a un cabrón <risa> Ya, pero no, no lo uso. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No sé por dónde lo creo, eh. Ah, sí, sí. Ahí sí, si sí, no. ¿sí quieres, Asterio, que... No, no te voy a para. Muérete, ¿cuánta vida tienes? No, no son... ¿Qué? Yo creo que... Hola, Sebas. ¿Qué pasa, <risa> ¿Es Lupita? Es? Está. Está loco. El... No se escucha, no, no ni se ni escucha el directo. Ni... Lleva todo el directo sin escucharse. Yo sé que lo escucha Pero ese se escucha, pero ay, muérete, perro, muérete. Si se lo manda un tiro. Pero si te da un 43, ay, 40... la ay, sí, ay, sí, ay, se lo manda a se escucha, se escucha. No muere este tío, es inmortal. <risa> ¡Olo! Si estoy viendo si eh, a escaparse, cabrón. 2-0, ¿no? ¿Cuánto va 2-0? Eh, sí. creo que Sí, sí, sí. 2-0. Que si no mira el chat para arriba, ¿no? Sí, vale. sí, eso lo he hecho, eso lo he a sentir placer, ¿vale? Oh. Sí se escucha eh, Olof. No, si, sí, si, sí, escucha, yo acabo de cerrar el jet Uy, hoy tal cual no tiene mucho. Tiene que ir al 2. ¿Eh? Vale, vale. <risa> no te hagas caer. Pues ¿Quieres unos perros? Sí, pero a mí no me disparas, cabrón Yo que sé, tío, desde aquí se ve todo negro. Yo a alguien antes de empezar una ronda le he pegado un ¡Poño! No! La gacela. <risa> Yo no, la verdad ¿Sí, es que... Puro, ¿no? Ah, no, no, yo soy dos Te juro. No. <tose> Te juro, el culo. Eh, Pachi, descargate el Destiny 2, tío. Bueno, ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, 75 sí, ¿Pero, como coma. ¿Pero gratis para siempre o gratis para eh, siempre? sí, sí, lo no. si sí, coges, sí, coges antes siempre. del 18 de noviembre, creo que sí si mm, pues yo creo que es 14. Sí, es más Me Lo pongo esta noche ya. Tarde igual, 5 sí. minutos para correr el holand Ojo Uy, le he dado Ojo, yo no me curo, soy de valiente ¡Ay! ¡Me lo ponía! ¡Qué verga! ¡Y hecho además, chaval! Y <ríe> bueno. Pache más, y Pache la pillando Pache sí. el, el cal... ¿Estás sí, esperando, eh? Sí, sí, tú siempre, ¿eh? Pache, te has puesto en medio sí. Venga, eh. va, ¿eh? No, no, me corre, me corre Tere, y yo, pero no puedo ah, escribir Sí, me bugueo aquí, que bien, oye Voy a hacer Pero un shot. ¿De las estos, ¿cuál, cuál va a ser? ¿La Echo o la Shine? Y el. Y el Echo y el. Oh. Y el Rocket Launcher. Ah. Uno para cada Pausa táctica, pausa táctica. Ya ¡Toma! <risa> no, no podía saltar? No podía saltar. ¡Au! pausa táctica! En verdad, por jugar. <risa> Te imaginas el, el serio, ese tío no me ha dejado entrar, te lo juro. Venga, manos arriba, esto es un medio violento. Venga, hola, polloja pues, de vieja. ¡No, ¡Adiós! No, para, para, que no me no tengo en el, el este. ¿Cómo Me a jugar? Ahí me ha apuntado, ahí me ha apuntado. Ahí me apuntado. Ahí ah, me apuntado. qué bueno. ¿Se ha dicho qué apuntando al Asterio ya? Sí, sí, sí. Ah, no me da cuenta. Ha dicho, venga, ponéos ya en que serio. Sí, sí, aquí en serio. Oh, ya, con la ya. Ahora vez y desaparece, ¿sabes? O sea, lo hice, lo hice y desaparece cabrón. Yo el cabrón. A ver, agua wa, wa, qué warpa pasito tú? Yo al 2. aquí me está haciendo. Me, me he colado. ¿Quieres solicitar ataque ataque aéreo? Sí, pero a, a él, a mí. Ok, ok, ok. Venga, va, le damos, ¿eh? Sí. Va, ¿eh? Esto es un cachondeo y yo Aquí llega hasta uno que no fuera de nosotros ¿sabes? qué si que ya está Ya está, ¿no? Pues fin Sí. David, David, win Yo, a... no, no yo también A ver. Esa remix, que cansa Bien. mucho me quito esto Decir, Decirme una canción Espérate, así de esta, Así mira. chula mira, tú, de, de, de, Y sin de, copy, de, sin de, copy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo he escrito por aquí sí. Perdón, lo Lo he escrito mal, lo he escrito mal Suerte, hijo puta. A ver, esto Así. Aplicar pegatina. Esto va. Mira ya que me vas a ganar, Miren lo que me he convertido. Bueno, silencios, ¿vale? Sí, Yo, yo también me he montado el mesías le pongo la pegatina? A la WP. creo que no, creo que no tiene. Mira. Sí. Venga. Creo que no tiene copyright. Vale, pues voy a, voy a decir ya, ¿eh? Vale. Madre mía. Vale, bueno, tienes que comentar conmigo, ¿eh? No, hombre, no, métete. Que te pare, estaré con la cámara. Sí, sí. Eh, que si no voy a estar. Est le pilla, <risa> le pilla, le pilla, le pilla. Oh, al bebé. Oh, cabrón, pero que no empiecen aún. Vamos no allá. Vamos allá, vamos allá, vamos a ver cómo va esto. No, esa segunda ronda. ¿no? Eh, segunda, sí. Empezamos con asegurados y esto va a ser una final bastante, bastante interesante. quede claro que yo no cobro por esto, o sea que me tiene aquí de sumiso. <risa> con ganas que. Empieza hasta antes de que salga. <risa> si se suba a los containers intentando localizarlo, al web, bueno, los contenedores. Hay contacto, hay contacto, al Vamos bueno, visualizarle con movimientos rápidos. A ver, cómo consigue dar, pero... si hubiese un Walvin ya estaría muerto, pero bueno... hace sí. ver, tal vez está avanzando, avanzando por el medio... <risa> ...no me ha sido De momento, Pachi, va cambiando de tenedores a helicóptero y ojo, eso se puede matar. Se va a Entonces, todo, ¿todo está No puede pillar de la espalda y uy Uff, uf, se ha escondido, se ha escondido. A a que que se puede esperar que venga por ahí arriba. Le han visto, se han visto, se han mirando la romba. 100, ¿no? Sí. Bueno, tú sabrás, antes que nadar. Sí, sí. La primera Madre mía. Ah, que se ha acabado, uno se pone otra vez, no pasa nada, chavales. Está al final, al final, tiene, tiene, con... tiene, tiene, tiene ventaja, cero, tiene ventaja Ya, le Bajará un poco la moral. Y creo que si a gana, el... Creo que sí, al Bebu gana, va a ser su primera mítica. Uh. uh no se lo esperaba para nada, Pachi, eh. Primer punto para el bebo. Bastante fácil. Oh, no, no, no. Empezamos la ronda de snipers. Pero espera, espera, espera, espera, espera. Que aquí falta un participante. <ríe> Parece que están en el mismo Ward. <risa> <risa> Pachin se están enterando de la película. <risa> Ay... ¿Cuál es la contra? Eh, no, ahora mismo no puedes entrar Ya al haberte eliminado o está sea, Es autoban Pero aunque.. Y no pasa nada esta primera ronda a snipers parece que... Ay, de dios, al Bebu, quítate los hacks! Al Bebu, cómo la las está dando Muy, muy precioso, muy precioso de dicho tarda, eh sacando el sudor tienen que estar suando las manos si sí, si sí. pi pi pian de pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. normal sabes pues o sea, eh, tenía la cámara abajo y creía que estaba yo abajo sabes un momento la segunda ronda parece que va muy suelto hoy no sé qué pasa se habrá puesto hacks nadie lo sabe <risa> se habrá puesto hacks la gum spy la gum no spy que eh, no <risa> Parece que Pachi se está ragueando un poco, que le ha, le ha metido en un <coughs> ¡Oh! Pachi, Pachi... menos ...el gran Pachi, ¿cómo se la ha...? ...se la ha buscado. ¡Adiós! <risa> ¡No! de No, no, no. Que no es esto. Cacho. Ah. Y no podía volver arriba. Y pues. Me bueno, parece que al bebé se está intentando dar. No sé se consigue. Ahora vuelven a la misma de antes, intentando pegarse de tiros. Pero nadie se da a nadie. Es increíble esto. Son tiros. El bonito prefire. Parece que va a pilla del campo. el Bebu se quiere subir ahí arriba, pero no puede porque se buga y se tropieza. Parece que vuelve a la misma posición de antes. Esto me parece que va a ser eterno porque no paran de aguantar la misma posición. El Bebu parece que está rusheando. Pachi lo sabe, Pachi lo sabe, se ve... El Intentador pero. Uy, al Bebu. Esto podría ser el final. Uf. bastante bonita esa, eh. Al Bebu, hay que admitirlo. Si esta la gana al Bebu, una kill, un torneo, chaval. Va, eh. Patrocinado por Sprite, eh. <risa> por cuando pasa. Se el prepare, no para de uh. moverse, es lo que debe hacer no para de moverse para que no le consiga dar esa cabeza que tanto antes sido A que parece que no le consigue dar es Naruto le puse le al bebé. cuidado que puede ser partido pero no le sale porque no es guante y linda ganador al y el bebu es el bueno, ganador increíble ahora, y ahora espectacular miraos el, ahora miraos el directo y vas Ay, a ver mi... cómo pasamos. ¿Cómo pasamos a mí? Oh, ¡Dios! increíble y espectacular al mismo tiempo pues ya está pues aquí habría quedado el torneito Uf por conducta inapropiada por conducta inapropiada don Pachi Hola.